Hola, este es un vídeo del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa en Bases de Datos para la asignatura Fundamentos de las bases de datos. En este vídeo vamos a tratar un error bastante habitual al trabajar con nuestra base de datos de práctica. Si observamos el esquema Entidad-Relación de la base de datos Tienda Online, vemos la relación que se establece entre los usuarios y las localidades. En realidad son dos las relaciones, una directa que hemos llamado viven y otra indirecta que tiene que ver con direcciones alternativas de envío. Nos vamos a centrar en la primera, aunque para las direcciones de envío el problema es el mismo. Lo más importante es que entre localidad y provincia hay una dependencia de identificador, esto es, las localidades necesitan acompañar o completar su identificador con el de la provincia a la que pertenece. Esto se traduce en que la tabla usuario tiene dos columnas, pueblo y provincia, cuyo papel es el de hacer de referencia a la localidad donde vive cada usuario. Es decir, pueblo-provincia es clave ajena a localidad. Si observamos la tabla localidad, la clave primaria está compuesta por codem y provincia, código de municipio y código de provincia, siendo provincia clave ajena a la tabla provincia. Una posible ocurrencia o un estado de la base de datos podría contener estos valores. Vamos a detenernos en localidad. Cada localidad se diferencia de las demás por algún valor de sus columnas codeme o provincia. Fijémonos en que Avengibre y Allande tienen el mismo código de municipio, pero diferente provincia. Dicho de otro modo, el pueblo 001902 es distinto del pueblo 001933. Escribimos una consulta de esta forma, filtrando el valor de nombre e igualando la columna pueblo de usuario con la codem de localidad, con la esperanza de obtener el nombre del pueblo de todos aquellos que se llaman Javier. La ejecución de la consulta la podríamos pensar así. Se van a concatenar las filas de usuario y localidad. De los usuarios solo utilizamos las filas que tienen en nombre el valor Javier y se buscan todas aquellas localidades cuyo código de municipio coincide con el de las filas de usuario. Se realizan todas las combinaciones necesarias y filtramos las columnas para quedarnos solo con el nombre del pueblo. El resultado es que Javier Martínez Fernández vive en… dos pueblos al mismo tiempo. O eso, o el pueblo de Javier tiene dos nombres. En cualquier caso, ¿a dónde le enviamos lo que compre? ¿A la toz o ayer? Rebajamos un poco nuestra arrogancia y asumimos que nos hemos equivocado en alguna parte. El problema es que no hemos tenido en cuenta que cada pueblo no solo se identifica por su código de municipio, sino también por la provincia a la que pertenece. Ahora sí, la concatenación se produce cuando esa pareja de valores se encuentra idéntica en la tabla localidad. Y como es un valor de clave primaria, solo un pueblo vamos a encontrar. Simplemente hay que interpretar correctamente el esquema de la base de datos. Localidad se identifica por CODM provincia, por lo que cualquier referencia, el pueblo donde vive cada usuario, debe estar formado por los dos datos. Javier vive en la localidad 002433. Este vídeo es un recurso de la asignatura Fundamentos de las bases de datos para los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia.